¿Y yo por dónde voy? Perdone, ¿sabe por dónde están las escaleras? Ni idea, por algún lado estará. Dale la vuelta a esta situación. Reclamo indi indicaciones pa para todos. Es mi derecho.